Nosotros en LibreTE prestamos servicios a muchos tipos de clientes. Dentro de esos rubros tenemos, por ejemplo, clientes que son eh, prestadores de servicios periódicos. Los servicios periódicos tienen que ver básicamente con servicios que se prestan regularmente. Por ejemplo, el software de nosotros en LibreTE es un servicio periódico porque se presta todos los meses eh, el, servicio, el, el servicio y por lo tanto se factura todos los meses. Pero dentro de los servicios periódicos hay un servicio muy especial que son los servicios periódicos domiciliarios, como por ejemplo la electricidad o el agua potable. ¿Por qué son importantes estos servicios? Nos vamos a ver en este podcast, así que si te interesa quédate. Para la emisión de boletas o facturas de servicios periódicos domiciliarios hay que tener en cuenta algo muy importante que tiene que ver con. ¿Cómo se emiten esos documentos respecto a las fechas? Hay algunos clientes que han tenido algunas dificultades desde que se implementó el cambio en impuesto interno eh, asociado a, a, a la recepción de la boleta y registro de esta en, en los periodos que corresponden. Y de eso vamos a hablar, video en Catalina. Sí, mira, uno, uno de los problemas, por ejemplo, que pasó recientemente, que incluso fue, fue un caso que te lo comenté en el momento que, que llegó, fue que el cliente nos dice eh, de que cuando él estaba revisando su registro de, de compra y venta específicamente el registro de venta se percató que tenía boletas pero registradas en el 23 de noviembre, cuando todavía no estamos en esa fecha entonces eh, ahí el cliente le pareció algo raro porque él no tenía ninguna boleta con fecha de emisión del 23 de noviembre. Lo que, claro Lo que pasa es que en, en, en, en, en las boletas que son de servicios periódicos domiciliarios hay una norma, o, no, o sea, no, no, es norma, es ley, eh, que en el fondo te dice en qué fecha se registran. Por eso que es súper importante y complicado eso, porque no llegaría a ponerle cualquier fecha, y algo y contablemente, aparte de que ellos debieran saberlo, porque su contador debiera saberlo. Claro, eso complica un poco la emisión y ahí donde han no aparecido algunas confusiones. Es que de partida el ticket se abrió diciendo que él tenía problemas con la boleta, de hecho en ningún momento él no indicó de que la boleta había sido emitida eh, con, con un indicador de servicio. Tampoco menos domiciliario, o sea, eso fue algo que nosotros nos dimos cuenta cuando estuvimos revisando eh, el XML del documento. Pero, eh, para estandarizar esto, la, la, eh, eso fue el primero el problema, ya el problema que tuvo el cliente, pero ahora la consulta es la boleta eh, de venta por servicios periódicos domiciliarios, el mismo tipo de documento que una boleta de venta de servicios normal, el, el, a ver, el tipo de documento tributario es el mismo. Eh, documento 39, documento 41, menos afecto exento. La diferencia es que el documento para servicios privados domiciliarios se exige que lleve ciertos datos extra. Independientemente si boleta afecto exenta. Independientemente si boleta exenta y, de hecho, independientemente si eh, factura boleta. Ya, yeah. Se exigen los dos casos. Se entreguen las boletas, pero, eh, o sea, vamos a leer todo el rato de boletas, pero en eh, factura es casi lo, casi lo mismo. Cambio un código. Eh, Nota al margen, no sé por qué el puesto interno definió eh, un código para factura. factura y en boleta los dio vueltas. Mm, <ríe> Entonces, yeah. de hecho, algo que hay que parchar en los sistemas de software porque no es el mismo código, es como, no sé, una es uno y la otra es dos, pero no sé. Eh, es lo mismo. Eh, significa lo mismo. Bien. Claro, entonces cuando uno revisa, por ejemplo, si tú ves una boleta y dice dos, eso puede, no me acuerdo el código de guardia, pero creo que es dos, eso indica servicio periódico domiciliario, pero si tú ves factura no es dos, es uno. Es uno, ya. O sea, yeah. Pero eso, indica lo mismo, el mismo tipo de indica. Indícale. Por eso es que es importante ir a la documentación del puesto interno para corroborar si es boleta o factura, cuál es el código que está usando el cliente. Y de hecho ese es el primer eh, como campo obligatorio. O sea, una empresa que presta servicios periódicos domiciliarios que están definidos por ley, eso es importante. Eh. No es como, ah... Eh, no sé, yo presto un servicio voy todos los meses, no sé, hacer a hacer aseo a una casa y tengo que dar factura por servicios periódicos domiciliarios. No, no, no, no, eso está definido. O sea, los servicios están definidos en impuesto interno. Están definidos, pues, sí, están definidos. No sé, si en impuesto interno, pero hay una normativa que te dice cuáles son. Okay. Eh, principalmente tienen que ver con los servicios, uno lo, lo que uno podría llamar servicios básicos: electricidad, agua, gas, por ejemplo. Ya, yeah, ok. esos son los servicios periódicos domiciliarios. Uh -huh. ¿Qué tiene que ver con que son servicios que se prestan todos los meses y en un domicilio? Oh, claro, es que eh, por, por lo que leí era como que los servicios periódicos, por ejemplo, tenían que ser servicios recurrentes. Por ejemplo, ir a hacer aseo a una casa no es, es que, un servicio recurrente, a menos que se esté haciendo todos los meses, pero no está, dentro, claro, de, es no, que, no está clas, dentro de esa clasificación. Es que tú tienes servicios periódicos que es como la primera categoría, y de esos desprenden los servicios periódicos domiciliarios y los no domiciliarios. Ajá. Por ejemplo, el servicio de, de libre de té es un servicio periódico, pero no es domiciliario. Claro. Entonces, este ser, el servicio de libre de no está obligado a estas consideraciones que nosotros vamos a mencionar Ajá. ahora. Pero sí, efectivamente, hay que ver bien cuál es. Ahora, obviamente, eso está determinado por la norma. Los, un ejemplo son los servicios vacíos, que yo te mencioné recién. Y, bueno, obviamente, el contador de cada empresa tiene que ayudar a definir eso, porque es una definición de la empresa y es algo que se tiene que respetar, porque esa es la forma en que se tienen que emitir estos documentos. Entonces, yendo a los campos en sí, básicamente es indicar que es un servicio periódico domiciliario, o sea, con, con, con este valor 1 o 2, el que corresponda según la documentación de impuesto interno, eh, indicar las fechas de prestación de servicio, o sea, el periodo desde hasta en el que se prestó ese servicio. El rango en el que yo voy a estar prestando el servicio. El rango o que se prestó, porque a lo mejor podría estar facturando algo que se prestó hace el pasado. Ah, ok. Ya, eh, ya no es necesario entonces emitirla antes ni en el momento. Yo la puedo emitir después con fecha a una prestación anterior? Sí, pues se puede, se puede. Yeah. Por ejemplo, si tú estás cobrando, no sé, el agua, el agua cobraste lo que se, lo que ya se consumió. Uh -huh. Entonces, cobra lo que ya se consumió, tú dices, mira, este es desde el 1 de octubre al, al 31 de octubre. Yeah. Ya. Y, y, el, y el último caso importante que el genera todo el problema, eh, o, o, o, o no genera el problema, pero el, el causante de estas dudas que aparecen los clientes es que los servicios periódicos domiciliares deben ir con fecha de vencimiento. Eso es obligatorio. Tienen que llevar una fecha de vencimiento. No No es opcional. Si tú emites sin eso, te va a llegar a Ya, y la fecha, la, o sea, tú dijiste que la boleta de venta eh, es, es lo mismo que esta venta de boletas por, por servicios periódicos, pero eh, en Libre de hay una sección que uno puede indicar el, el tipo de servicio, si es domiciliario o no. ¿Esa fecha que yo pongo ahí en, en la fecha de vencimiento del servicio, tiene que ser exactamente la misma la fecha de vencimiento del documento? No, no, no, no. La, tú te refieres en la, en la línea de la pantalla de de emisión, sí. que a todo esto eso se configura, se agrega. No, no, otra nota al margen, antiguamente eso estaba abierto y tú te metías a la pantalla de emisión y a todos no aparecía esa opción. Okay. El problema es que habían usuarios que completaban esos datos por colocarlo. Y ahí pues, tú te empezaba a reclamar por pues, falta de fecha de vencimiento, no sé qué, porque colocaban que eran servicios periódicos domiciliarios, claro. cuando en realidad no lo eran. Entonces, eh, esa opción al final hoy día hay que agregarla. Si tú eres una empresa que se presta servicios periódicos, hay que ir a la configuración y añadir esa opción Bien. para que te Bien. aparezca. En esa opción, efectivamente te aparece si es servicio periódico, de qué tipo, y en la te aparecen dos fechas. Uh -huh. Pero esas fechas son el rango que tú estás facturando, que no tiene que ver con la fecha de vencimiento. O sea, por ejemplo, yo puedo estar facturando nuevamente un servicio de agua del 1 de octubre al 31 de noviembre, pero mi fecha de, vencimiento, mi, mi, mi fecha de emisión es el 1 de noviembre y mi fecha de vencimiento es el 20 de noviembre. O sea, puedes tener cuatro fechas totalmente distintas en ese documento. O sea, eso, no, eso no es problema. Yeah, pero la que realmente se va a considerar va a ser la fecha de vencimiento del del, del servicio periódico. Claro, a, a, aquí viene el tema de eh, cómo registro ese documento en impuesto interno, contablemente, digamos, ¿no? que, que en el fondo es cómo lo va a registrar en impuesto interno. Eh, ese documento se tiene que registrar en el periodo donde vence el documento. O sea, si el, si el documento fue, fue emitido... En octubre, con fecha de octubre, fecha de emisión de octubre, uh -huh. y el vencimiento es en octubre, entonces el documento queda en octubre. Okay. Pero, si la fecha de emisión es de octubre y el vencimiento es en noviembre, el documento, a pesar de tener fecha de emisión de octubre, no es de octubre, es de noviembre. De noviembre. Tiene que ver con cuándo, tiene que ver con el, te eso también con el tema de cuándo pagar el impuesto. Uh -huh. y, y tiene que ver con que el impuesto se paga en la fecha de vencimiento, porque se asume que hasta ahí tiene el cliente para pagar. Yo creo y sin haber leído la ley en, en detalle, sin, sin ser contador y sin estudiar nada, porque es una especulación gigante, yo creo que tiene mucho que ver con cuándo recauda el dinero. Entonces, en el fondo, metí en camino, no sé por qué, que es como más como un beneficio para la empresa. Yeah. Porque, en el fondo, el cliente, su, supongo que el cliente, eh, el documento fue emitido el 30 de octubre, fecha de emisión. Y el cliente tiene para pagar a veces harto plazo porque tiene para pagar hasta el 25 de noviembre, ¿ya? Ya. Yeah. A pesar de que la prestación fue en octubre. A pesar de que la prestación fue en octubre, pero fecha de emisión 30, fecha de vencimiento es el 25 de noviembre y tiene todo ese tiempo para pagar. ¿Qué pasaría si tú le pidieras a esa empresa, que es el Servicio Público Domiciliario, donde probablemente toda la gente va a pagar el último día, uh -huh. que pagara el IVA por la fecha de octubre? Al 20, al 20 de noviembre no tendría la plata. Claro. Entonces. Especulación, si sí, sí, sí. los que no están escuchando tienen algún eh, fundamento diferente, pero yo creo que tiene que ver con eso, yo creo que tiene que ver con que como la recaudación del dinero se va a hacer hasta la fecha de vencimiento, se puede hacer hasta la fecha de vencimiento y por eso no te dice, mira, en esa fecha el documento registra en tu contabilidad. Ok. Un fondo como para que tengas el dinero. Uh -huh. Ahora, obviamente si hay gente que no pagó, paga atrasada, eso son otros temas y hay problema de la empresa, entre comillas. Pero yo creo yo creo que tiene que ver con eso. Alguna vez me acuerdo que no hablé con alguien y sí, dijimos, alguien que tampoco era contador, así que <ríe> son puras especulaciones, pero creo que tiene sentido por ese lado. Eh, Mire, entonces, si, por y si por ejemplo, eh, ya, yo, yo registro mal... O sea, que fue... al problema. Sí, sí, volviendo al problema, por, porque ahí terminó toda especulación, ¿no? Sí, no, ahí terminó la especulación y la, y la explicación, al fondo, de los campos que son necesarios y, y cómo funcionan los en la fecha de cimiento Ya, genial. Mira, pero... Eh, este caso particular fue eso, lo que le ocurrió, o sea, tenía una fecha de emisión del documento, puso una fecha de vencimiento de, de la prestación del servicio y el documento momento? se registró en la fecha de vencimiento, que fue el 23 de noviembre. Entonces el punto en este caso, eh, ¿qué tendría que hacer yo como contribuyente si, si, si se produce este error? Es que, es que no es un error, está bien. O sea, es un error de parte mía. Por falta de conocimiento, o o sea, sea, el documento se iba a registrar en realidad el 23 de noviembre y, y no en octubre, por ejemplo. O sea, eh, a ver, mira, hay dos escenarios. El escenario de, de este caso, de, del ticket, yo creo que no genera ningún problema. Yeah. Entre comillas, nada, cero. ¿Por qué? Porque el documento fue generado en noviembre. Creo que fue el 3 o el 4, porque sí. creo que vi ese caso... Esta semana. Sí, el 3 o el 4, fecha de nacimiento 23 de noviembre. Por lo tanto, el documento va a quedar dentro del periodo de noviembre, de noviembre que sí. son las dos fechas. Uh -huh. Entonces, ahí en realidad no hay mucho problema. O sea, simplemente hay que explicar al cliente o el cliente tiene que saber que el documento se registra en la fecha de vencimiento. Como es del mismo mes, le va a calzar y no va a tener ningún problema. Sí, pero ¿qué ocurre en el caso en el que, por ejemplo, Son no, diferentes. Claro. O sea, bueno, nuevamente, ahí no es un error tampoco. Está bien que eso pase por lo que hemos estado hablando acá. Pero ahí simplemente lo que el cliente tiene que considerar es que contablemente, y su contador obviamente tiene que saber eso, porque el contador si tiene, yo puedo especular, el contador no, el contador tiene que saberlo, no. eh, sobre todo si es un, un contador de una empresa de servicios periódicos domiciliarios, eh, tiene que saber que eh, eh, la declaración de esa boleta para efectos de IVA si que afecta, o para efectos de PPM si es que no es afecta, pero igual eh, eh, eh, tiene que ver el PPM si o sea, afecta o no es en el mes del vencimiento. O sea, ¿cuál es el problema el Problema entre comillas ahí? Es que se te corre el impuesto a lo mejor. Y tú no lo sabías. Claro, quizás en un mes voy a terminar pagando más impuestos. O sea, si lo llevabas haciendo, si hasta ahora siempre estabas en el caso de que fecha de emisión un mes, vencimiento el mes siguiente, y estabas siempre declarando en el mes según la fecha de emisión, ibas mal. Claro. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Que se, vas a tener que correr ese, esa declaración. Eh, ahora, ¿Cuál es el consejo que yo podría dar? Como el, el caso cliente de, de ahora. O sea, en lo posible, si quieres evitarte que se te corra eso y tu proceso, tu modelo de negocio, etcétera, lo permite, eh, emite en el mes y que la fecha de vencimiento sea dentro del mismo mes. Y así te va a ahorrar ese problema. Ya, en base a lo que recién nos comentaste de lo que debemos y no debemos hacer con las la boletas de, de venta por servicio periódico domiciliario, ¿De qué forma, por ejemplo, LibreT podría ayudar a un contribuyente cuando tienen que emitir este tipo de boletas? Eh, bueno, un poco resumiendo lo que te había comentado, eh, en el caso de LibreT está la opción de emitir boletas. De, de hecho, ha he estado siempre, eh, porque nosotros, lo, o sea, bueno, sí, de hecho, nosotros lo, la hemos usado siempre, pero no como domiciliario, sino como no domiciliario, pero es como una opción. Pero siempre ha estado esto de la fecha de vencimiento, lo de los rangos de fecha, entonces... O sea, en, en relación a, a, a, a, a esta... Eso, sí, o pues sea, no los se, datos, se poner los primero. datos, pero todas las la, la, la opciones que hay para lo que es específicamente servicios periódicos domiciliarios se ha ido añadiendo con el tiempo a medida que, que lo han ido solicitando. en o sea, quizás en la emisión masiva, pero en la pantalla de estándar de emisión existe desde, no, la, o sea, desde, siempre, desde sí. siempre. No, pero hablo con otras cosas, con otras opciones que van asociadas. Ah, a él. claro. Por ejemplo en la emisión, bueno, en la, en la, en la, por ejemplo la, la emisión masiva siempre fue como de a poquito más a medida que iba pidiendo cosas, y ellos este también se añadió lo, lo, lo, de poder colocar las fechas de, desde hasta, porque los vencimientos siempre han estado, porque nosotros siempre lo hemos ocupado. <coughs> Y lo que se añadió el año pasado, ¿el año pasado o antepasado? Yo creo que fue el antepasado. Sí, hace fue hace rato. rato, sí, fue hace rato. Por lo menos el formato de los PDF existe hace rato, pero creo que fue el año pasado cuando se trabajó harto, harto, en definir un formato específico para agua potable, que es como nuestro, por así decirlo, rubro eh, de clientes que más usan los de servicios periódicos. Ahora, es, ese rubro en realidad también existía hace mucho tiempo, porque no, nosotros, por ejemplo, le prestamos el servicio de agua potable eh, no me acuerdo cuál es, pero es una de estas de como... ¿Dónde no, están los centros de esquí en Santiago? No me acuerdo cuál es, pero de memoria. Eh, el Colorado está en Santiago, ¿puede ser? Sí. Ya, entonces, parece que es ese. No. <risa> eh... Entonces, hace mucho tiempo que teníamos esta, eh, este requerimiento de, oye, háganse un PDF, háganse un PDF pa específico para agua potable. Y pasó en algún momento, creo que fue hace como do, un poquito más de dos años, cuando se hizo una reestructuración de los PDF, y por ahí salió que se podían armar estos PDFs para agua potable. Entonces es súper útil porque ahí ya va con campos específicos para ellos que tienen que ver con como el consumo, eh, un gráfico, que son cosas que exigen la normativa, que es otra cosa. O sea, porque una cosa es lo que exige. Pero la que la le exigen la normativa a ellos por ser Ay, aguas potable o de en, servicios periódicos. En, reali exigieron. en realidad tiene que ver con los servicios básicos. Yeah. Los servicios básicos. Que, por ejemplo, tiene que ir a este gráfico que aparece en las boletas. A ellos se lo piden. Entonces... Todo eso, en realidad, el, PDF, el formato PDF, de hecho, se llama servicio básico. Sí. porque si eventualmente sirve para agua potable o podría servir para otro tipo de servicio básico que, que, eh, que se preste. Entonces, ese fue como, yo creo que fue lo último que faltaba, que eh, ha sido bien útil. Y después de eso ya no había más requerimientos respecto a los de servicios eh, periódicos domiciliarios. Cuando empezaron a llegar las aguas potables, recuerdo que ahí hubo harto trabajo. De, o sea, por, por los requerimientos que ellos tenían y con, lo por PDF, la can... con lo del PDF fue harto y además sí. porque fueron muchas. Sí, es que fue. ese fue el punto. Yo yo recuerdo en ese entonces yo todavía hacía las certificaciones y, y sí llegaban hartas aguas potables, bastante. Sí, fueron muchas, fueron muchas. Pero lo, lo, lo del PDF fue algo que quedó súper bueno. Y bueno, y aparte que al hacer esa implementación de los PDF también eso abrió la posibilidad de hacer formatos nuevos. O sea, si el día de mañana llega... Otro prestador de servicios periódicos, pero nos dice, mira, sabes que en realidad a mí no me sirve este formato, sino me sirve uno diferente, es súper fácil, entre comillas, modificarlo hoy día para poder adaptarnos a esos formatos siempre pensando en cosas genéricas, porque uh -huh. no, tampoco hacemos un formato específico para cada cliente, okay. pero es algo que se puede hacer. O, o sea, si alguien quisiera añadir un, un tipo de formato de PDF exclusivo para ellos como empresa, es difícil la opción de implementarlo. O sea, es que más que difícil es que nosotros no, no lo hacemos. O sea, yeah. nosotros no metemos eh, funcionalidades específicas para clientes dentro del librete. El caso del PDF de aguas potable, de hecho, ni siquiera se llama PDF de agua potable, se llama eh, PDF de servicios básicos porque se diseñó de tal forma que sirva para otros servicios también. Pues se buscó la solución más genérica posible. Bueno, para ir cerrando eh, el tema, el, el caso que vimos hoy día en, en este podcast, ¿qué solución se tendría que, que aplicar en este caso, o sea, para, para el cliente, por ejemplo, cuando, cuando emiten la boleta de, eh, por servicio? Por servicio periodico periodico domiciliario. Sí. No, o sea, a ver, insisto, no es un problema, es, es lo normal que ocurre y pues esto no está bien lo que está haciendo. No es un error que la boleta sea registrada registrado el 23 de noviembre si es que la fecha de vencimiento era eso, o sea, eso está bien. Y en realidad, insisto con mi consejo, o sea, si no quieres tener problema con esto, ah, es que la fecha de admisión es 1 y estoy declarándolo en el mes siguiente por la fecha de vencimiento... Trata de ajustarlo para que tu fecha de emisión sea en el mismo mes que tu fecha de vencimiento. Okay. No es algo obligatorio, legalmente puedes hacerlo con meses diferentes. Pero hay no te, que tener no te esta consideración. Se va a generar esta consideración que tienes que tener que tu contador debiese tener, uh -huh. contador de la, en este caso, la copotable de debiese tener, que es que va a tener que declarar en el mes siguiente. Uh -huh. Pero bueno, eso obviamente ya es trabajo del contador. Nosotros aquí estamos solamente para orientar un poquito con lo que vamos aprendiendo nosotros, con lo que vamos viendo con nuestros clientes, que hemos visto ya muchos casos en estos años, diferentes problemas. Y como lo que hemos dicho siempre, contárselo a las personas parece que lo ayudamos. Sí, es que es yo creo que sobre todo cuando los clientes tienen consultas con lo que es el registro de compra y venta, que igual se abren tickets por eso, eh, claro, una parte está preguntarnos a nosotros, pero creo que lo más importante y donde principalmente ellos se tienen que apoyar es con sus contadores. Porque creo que la persona que realmente está capacitada indicada para responder consultas eh, realmente es contable que era en este caso en el periodo en el que se estaba registrando la boleta por servicios periódicos, iba a ser el contador. O sea, claro, igual le dimos la respuesta a nosotros, pero quizá era una respuesta que podría haber recibido de parte del contador. Claro, que ahí lo que pasa a veces es que el cliente de fondo te dice, oye, pero es que ustedes son el software de facturación porque la boleta si se está generando en tal fecha, no la están registrando en otra. Y en realidad nosotros no hacemos nada, que es algo súper importante. O sea, la, la el impuesto interno mete en el, regi en el registro de ventas según los datos que van en el documento entonces, y los sí. datos que van en el documento son los, los datos clientes, que pone el, el cliente entonces nosotros ahí no tenemos nada que hacer o sea, nosotros ahí no mandamos o sea, si el impuesto interno le registró la boleta en un día que no correspondía según ellos hay dos opciones, o hay una normativa como en este caso, que ellos desconocían o hay un error de impuesto interno pero no hay más opciones, porque nosotros no alteramos los datos ni los tocamos, ni nada y ustedes hace lo que el cliente le dice que tiene que hacer Exacto. Yeah. Entonces, a modo de resumen y, y, y como ya lo vimos con Catalina, eh, los servicios periódicos domiciliarios requieren ciertos campos que son obligatorios de colocar y lo más importante que lo que vimos hoy día que la fecha de vencimiento va a mandar respecto a en qué periodo contablemente tú tienes que registrar ese documento y específicamente el caso que vimos hoy día tiene que ver con el día en el que se registraba, que para en este caso, por decirlo así, suerte del cliente, eh, no era un problema porque era el no, noviembre. Vamos a seguir con este tipo de contenido. Eh, eh, lo, los podcasts van a seguir continuando hasta el final de año. Tenemos algunos temas todavía que queremos ver con ustedes. Por lo tanto, si te interesa eh, saber cómo va a terminar este año para estos podcasts, suscríbete al canal, activa la campanita y, o siguenos en Spotify si prefieres solamente escucharnos. Y nos vemos o nos, escuchamos, eh, nos escuchas en el siguiente podcast.